Tengo la custodia legal de mi sobrina. ¿Puedo incluirla en mi petición de visa CR1 de esposos? Desafortunadamente no, Sara. Uh, cuando se trata de algo así, que tengas custodia, lo que ellos piden es que esté legalmente adoptada o adoptado. La persona que va a venir. Uh, porque puedes tener la, la custodia legal, pero a ellos la verdad no, no les va a importar. Ellos quieren que esté adoptado legalmente y que tengas pruebas de haber vivido con ese hijo e hija adoptada eh, en que está por los últimos dos años. Okay. Quieren pruebas de todo eso porque, eh, claro, tú puedes adoptarla y no vivir con ellos y ellos quieren ver que hayas vivido y convivido con ese hijo o hija. Sí, entonces ahí sí ya, y aparte para tener la. la la adopción, se tienen que ir a un sí, juicio, un juez tiene bastante. que otorgarles ya la, pues digamos, la, la adopción, o sea, es bien complejo, no es nada más una postura legal, ahí sí ya hay este, cosas ya que sí probablemente sí necesiten a un abogado para que les dé el soporte sobre estos casos. ¿sí? Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.